¿Qué tal amigos y amigas nordestanos del país y el mundo? Yo más que feliz, agradecido de estar con ustedes compartiendo una vez más las principales informaciones en el ámbito local, regional, nacional y de todo el mundo desde ahora y hasta la una de la tarde en el aire su programa estelar sobre todo. Vamos a iniciar inmediatamente con los titulares en el ámbito internacional. El COVID. -19. 19 cobra la vida de más de 138 mil personas en el mundo. Ortega insiste que Nicaragua no parará actividades por coronavirus. Presidente de Estados Unidos amenaza con suspender el Congreso. Gobierno aclara no contempla ampliar horario de toque de queda. Salud Pública informa sobre casos de coronavirus aumentan a 3.755 y 196 personas fallecidas. Cancelan director informático de la Junta Central Electoral. Ya en el ámbito local, sustituyen al director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís. Tenemos la entrevista a Elía Polanco desde la provincia Hermanas Mirabal ante el aumento de contagio por coronavirus en esa provincia. También estaremos conversando con Cornelio Hernández, encargado regional del Plan Progresando con Solidaridad. Así es que toda la información que usted necesite de la tarjeta Solidaridad, aquí la estaremos detallando. También personas continúan aglomerándose en, en barrios de San Francisco de Macorís. Esta y otras informaciones las estaremos detallando luego de la pausa. Usted mantenga su sintonía con su fuerza informativa, sobre todo. A ustedes las gracias por permanecer en sintonía con su espacio, la fuerza informativa sobre todo. Señores, vamos a hacer contacto con Elía Polanco y con Yurel eh, González, ambos de la provincia Hermanas Mirabal, eh, específicamente en el municipio de Tenares. Buen día, Elía y Yurel. ¿Cómo se sienten? Eh, buen día, buen día, Arismendi, hermano nuestro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está San Francisco? ¿Cómo está la región nordeste? Eh, bien dentro de lo que cabe. Mucho coronavirus, muchos contactos. La gente no ha querido respetar la cuarentena en, eh, en alguna, algunos lugares, pero bien dentro de las dificultades. Así es, así es. Realmente la irresponsabilidad que está exhibiendo sobre todo estos pueblos del nordeste... Eh, tanto San Francisco de Macorís, como Tenares, como Salcedo, es de muy grave preocupación porque, según los últimos reportes del de Ministerio de Salud Pública, Tenares es el centro de contaminación, el foco de contaminación más grande ahora mismo de lo que es la provincia de Hermanas Mirabal y parte del de Nordeste también cuando ayer en el volantín número 25 del Ministerio de Salud Pública, eh, el ministro arrojó de que eh, en los últimos 25 casos que surgieron, el 75-80% correspondían al municipio de Tenares. Yurel, eh, háblanos un poco sobre lo que ha podido percibir por allá, por la provincia eh, Hermanas Mirabal, específicamente el municipio de Tenares, qué, qué es lo que está ocurriendo. Buenas tardes, Larry Mendy Buenas tardes a mi hermano Mi amigo Elías Polanco de todo el televidente que nos ve cada día Aquí en Sobre Todo Mire, por aquí la situación que se está dando en Tenares eh, eh, Ya es conocida es Sobre Llover Lo que voy a decir Pero es que no estamos tomando conciencia como ciudadanos Estamos siendo muy liberos Muy, muy Muy irresponsables, por así decirlo El Banco los bancos del de municipio de Tenares están atestados, atestados de personas y na nadie toma control de esto, nadie le toma la medida necesaria. Se sigue aglomerando personas, entonces, ¿cuándo vamos a salir del virus? ¿Cuándo vamos a salir de esta situación? Hasta Elia, el paso, nunca. Elías, sobre el toque de queda, ¿qué tanto la ha acogido las personas de Tenares y de Salcedo Villatapia? ¿Qué tanto han acogido el toque de queda por allá? Eh, el toque de queda no ha sido la problemática. A partir ya de las 4.45, 4.30 de la tarde, 4.45, las personas comienzan a recogerse en sus hogares. Ahí no es donde ha estado el problema. El problema ha estado y radica en que los bancos comerciales, los supermercados, están abiertos hasta las 3 y las 4 de la tarde. ¿Qué ocurre? Se está desplazando un sinnúmero, de personas desde el municipio cabecera de la provincia de Duarte de San Francisco de Macorís que está a 12 kilómetros de Tenares buscando los servicios de la banca comercial de las remesadoras que están cerradas en San Francisco de Macorís y aquí están este, disfrutando del servicio. ¿Qué ocurre? Ese tránsito comunitario entre los dos municipios es lo que está haciendo que las personas se aglomeren unos encima de otros prácticamente en los bancos comerciales, en los supermercados y que entonces aquellas personas que no saben que están contagiados del, del virus lo estén haciendo reproducir y es por ello que hoy Tenares según lo dice el Ministerio de Salud Pública es uno de los focos de contaminación más existente ahora mismo y de más contaminación en toda Elías la Elías, dame un, dame un permiso déjame preguntarte algo Sí. Tú, eh, tú eres un el electo del municipio de Tenares por el PRM. ¿Tú sí. piensas ahora, cuando tomen posesión, tú piensas o tienes proyectado legislar aquí en nuestro municipio algo, una, una, una ley de emergencia o una, un mandato de emergencia para tomar medidas sobre eso? Mira, Yurel, y a toda la gente que nos sigue en la región nordeste, este espacio sobre todo, Ayer conversaba con algunos de los concejales o regidores eh, electos para que desde que nosotros el 24 de abril seamos, seamos juramentados a las 10 de la mañana que elevemos una resolución de manera de que si es necesario que aislemos Atenares como municipio para que no siga la propagación de este virus que como municipio, que como autoridades municipales cerremos el municipio ...por unas 72 horas para ver... ...si el contagio comienza a disminuir... ...se escucha incluso... ...incluso se escucha algo... ...fuera de lo normal... ...no, tenemos que tomar las decisiones que sean... ...necesarias... ...ahora, antes de que esto... ...se nos siga saliendo de control... ...y como te reitero, como autoridad... ...municipal electa, y que nos vamos a juramentar... ...los próximos días, ya estamos... ...haciendo un documento para elevar... ...una resolución municipal... ...para ver qué es lo que tenemos que hacer para que disminuya el contagio del virus aquí en Tenares Breve, brevemente puedes responderme cualquiera de los dos, el que guste eh, sobre los productos de, de la canasta de, básica de primera necesidad, han escaseado han aumentado de precio en la provincia de Manas Mirabal yo le voy a hacer eso a Elías que tiene mejor manejo que yo ahí en esa situación Elías dale, dale <risa> fíjate, fíjate ahí Arismendi los supermercados de acá del municipio prácticamente han mantenido lo que es el, los precios en los artículos de primera necesidad. Quizás unos 5, 8, 10 pesos de diferencia con lo, el precio habitual, pero no una cosa exorbitante como se ha presentado en otras ciudades de la región nordeste y de la República Dominicana. Eh, aquí no han escaseado los, eh, los productos, gracias a Dios esta es una zona muy productora de productos agrícolas de plátano, de yuca, de batata de naranjas, cítricos en sentido general y gracias a Dios aquí hay muchos productos de la canasta familiar no han escaseado, gracias a Dios Bien Elía Polanco y Jurel de Jesús desde Tenares a ustedes las gracias por compartir con nosotros estas informaciones desde la provincia Hermanas Mirabal. Gracias. Antes de irnos, antes de irnos a Mendy pedirle a la ciudadanía, sí. yurel, pedirles, sí. por favor, si usted no tiene nada que salir a buscar en Tenares, quédese en casa. Si esto sigue así, lo que se aproxima la próxima y dos y a la policía, la ciudad, mano dura, Mano dura, mano la, dura miedo, ya la gente. Así es, así es. Bueno muchachos, pues muchísimas gracias y también a ustedes amables televidentes, muchísimas gracias por el favor de su sintonía mañana, esperamos reencontrarnos nuevamente de 12 a 1 de la tarde en su espacio estelar, la fuerza informativa, sobre todo.